Aguirre, escucha, la sanidad está en la lucha. Aguirre, escucha, la sanidad está en la lucha. Aguirre, escucha, la sanidad está en la lucha. Aguirre, escucha, la sanidad está en lucha. Escucha. La sanidad está en lucha. Necesitamos nuestros profesionales. Necesitamos a nuestros profesionales. Necesitamos a nuestros profesionales. Necesitamos a nuestros profesionales. Bonilla, bonilla, queremos más plantilla. Bonilla, bonilla, queremos más plantilla. Bonilla, bonilla, bonilla, queremos, más plantilla. bonilla, bonilla queremos más plantilla. Bonilla, bonilla, queremos más plantilla. Bonilla, queremos más plantilla. Bonilla. ¡Pobrilla! ¡Queremos ¡Pobrilla! más castilla! ¡Pobrilla!